Gloriosísima Virgen y Dignísima Madre Santa Clara de Asís. Espejo clarísimo de santidad y pureza. Base firme de la más viva fe. Llamarada de perfecta claridad y erario riquísimo de todas las virtudes. Por todos estos favores con que el Divino Esposo os colmó, y por la especial prerrogativa de haber hecho a vuestra alma trono de su infinita grandeza, alcánzanos de tu inmensa piedad que limpie nuestras almas de las manchas y de las culpas, y destituidas de todo efecto terreno sean templo digno de su morada. También te suplicamos por la paz y la tranquilidad de la iglesia, para que se conserve siempre en la unidad de fe, de la santidad y de las costumbres que la hacen incontrastable a los esfuerzos de sus enemigos. Y si fuese para mayor gloria de Dios y bien espiritual mío, concededme, os ruego, cuanto pido en esta oración, y el favor especial que tanto pido. Santa Clara de Asís, te pido por los enfermos, y por todos aquellos doctores que les curan las heridas que los cuidan y que los acompañan. Apiádate de mí y consigue rápida y favorable solución a esta urgente y apremiante solicitud que agobia y entristece mi corazón. Vos, como madre y protectora, no me abandones en este difícil trance. Presenta mis deseos ante el trono de Dios, pues confío en tu bondad infinita, que por vuestros méritos alcanzaré, para mayor honra y gloria de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros y por nuestra alma.